Se vive con pasión, con amor, con muchísimo color. La verdad es un producto muy innovador que tiene muchísimo arte. Se vive en el día a día. Es mi pasión es desde que me despierto hasta que me acuesto. Incluso está en mi sueño, porque ese sueño está con, hasta con diseño que lo materializo en el día a día también. Se vive mientras se hace, se produce. Él vuelve a cobrar vida cuando los clientes y cuando las personas usan las piezas y les vuelven a dar vida en la vida cotidiana. Lo puedes usar en la playa, lo puedes usar en la piscina, porque esto no decolora. Fuera de eso el metal es acero quirúrgico, entonces no oxida. Tenemos variedad de color, todo en plata y plata con baño de oro rosado y baño de oro amarillo, para que las mujeres puedan combinar de acuerdo a sus vestidos del día a día. Los invito a todos a venir a ver los productos de todos los artesanos del país. Cada producto tiene alma, cuenta una historia, cuenta un proceso, cada producto, cada vez que lo usamos, cobra vida.